Yo me llamo Gus Grillasca. Yo nací en la Ciudad de México y en los últimos años me dedico al desarrollo de proyectos tecnológicos alrededor de tecnología blockchain y sobre todo en los últimos años me he enfocado en los NFTs, tanto como creador, como desarrollador y como coleccionista. en el mundo del blockchain viviendo en Barcelona con una necesidad muy clara que era la de poder mover dinero transfronterizo y me enfrenté directamente a los problemas que tiene el sistema monetario tradicional y el sistema bancario. Las limitaciones geográficas, las jurisdicciones y el problema de que tú no tengas control de tu dinero. Por otro lado, también siguiendo a muchos filósofos y líderes de opinión en redes, fue como me fui involucrando poco a poco con la tecnología blockchain y casualmente en Barcelona había un grupo de bitcoiners muy importante que me acogieron y gracias a esos grupos y esas meetups fue que me fui involucrando con la tecnología. Yo siempre tuve inquietud por temas de economía. Me fui involucrando más y me fui interesando más por una cuestión pragmática. O sea, yo viviendo en el extranjero, eh, tratando de ahorrar, tratando de, de proteger mi, mi riqueza y pensando en mi futuro, y así es como me surgieron muchas inquietudes que me llevaron a investigar sobre distintas posibilidades. Y algo que me interesaba mucho también era la vida de lo que hoy en día se conoce como los nómadas o los digital nomads. O sea, la gente que puede vivir en cualquier parte del mundo trabajando de forma digital. Principalmente me empecé a involucrar en la comunidad a través de escuchar entrevistas en YouTube y gente que tenía ideas anarquistas y también me daba curiosidad pues el tema de cómo poder tener privacidad online, cómo poder tener más control sobre tus finanzas, ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención. Entonces yo ya pensando en volver a mi país en algún momento, tratar de emprender aquí, yo no veía una forma clara cómo podría hacerlo con un sueldo en pesos mexicanos, ¿no? Yo recuerdo que los primeros años yo trataba de ser como un usuario experto, digamos. O sea, tratar de entender bien cómo funciona una wallet, todo el ciclo que necesitas dominar para poder involucrarte con esta tecnología, que es cómo compras, cómo vendes, cómo gastas. Y fue a partir de ahí que empecé a acumular también lo más posible, porque me di cuenta de que, pues probablemente, Bitcoin sea el mejor activo monetario de la historia y fue por ahí de 2015-2016 cuando empecé a entender esto ya con mayor seguridad. Y fue en esa época cuando tuve, por pura casualidad, eh, la oportunidad de, estando en una meetup de Bitcoin en Toronto, de ser testigo del primer mercado de lo que hoy en día llamamos los NFTs, que en aquella época pues, era parte de un conjunto más grande que llamábamos Crypto Art, o arte, o Bitcoin Art, ¿no? Arte relacionada con temas de Blockchain, con temas de Bitcoin. Eh, yo ya un poco pues, tenía los ojos puestos ahí, porque yo siempre me he considerado artista, yo soy ilustrador desde niño, pero nunca lo hice de forma profesional, aunque siempre traté de mantener el ejercicio de crear obra. ¿No? Incluso viviendo en Barcelona, pues varias veces expuse pues en mercados o en bares, o sea, tenía obra, la, la enmarcaba, la llevaba a vender. O sea, no, no dejaba de lado por completo esa práctica, pero justo en 2016 tuve la oportunidad de participar desde sus inicios en el primer mercado de NFTs que fue a través de un meme de una rana verde que se llama los, el Rare Pepe. Y tuve la fortuna de estar ahí en el momento y en el lugar adecuado cuando se empezaron a hacer los primeros NFT's y a partir de ahí solo se ha acelerado. ¿no? De 2016 para acá es un ecosistema y una industria que solo ha crecido. Yo, como muchas personas que estábamos ahí, nos dimos cuenta que esta era la forma más directa de que la gente creativa se pueda monetizar a través de Internet. O sea, si tú generabas cierto contenido digital, en ese momento eran memes, pero era claro que eso no se iba a limitar a los memes, que eso se iba a expandir a todas las áreas creativas que se nos puedan ocurrir. En ese momento nos dimos cuenta que esto era un cambio importante, algo importante estaba sucediendo ahí, el hecho de tú poder generar un conte contenido digital y a través de lo que llamamos una tokenización, o sea, asociarlo a una transacción especial en la base de datos que llamamos la blockchain, a través de hacer eso podías generar una especie de activo monetario que alguien más, desde cualquier parte del mundo, te lo podían comprar y te llegaban un, unas criptomonedas a tu wallet, ¿no? de forma inmediata, sin necesidad de plataformas, sin necesidad de pedirle permiso a nadie. Eso fue muy importante, fue muy impactante para muchos de nosotros, y a partir de ahí solo traté de involucrarme más pues, en distintas direcciones. Al año siguiente, yo junto con mi hermano, mis dos hermanos y, y uno de mis mejores amigos, fundamos una de las primeras plataformas para hacer NFTs en la blockchain de Bitcoin, que se llama Artolin, y en artolin.org se pueden encontrar algunas de las primeras colecciones de arte tokenizado o NFTs, de las más antiguas que hay, 2017, principios de 2018 y de ahí solo me fui pues involucrando más con la comunidad, al poco tiempo casi todo el mercado se movió hacia Ethereum o más bien el mercado de Ethereum creció a una velocidad mucho mayor que el mercado de Bitcoin. Y por lo tanto, pues todos empezamos a trabajar un poco en Ethereum. Creamos una de las primeras smart contracts para hacer NFTs en Ethereum, que se llama el Artist Liberation Front. Y ese fue uno de los primeros smart contracts open source para que cualquier persona pudiera hacer sus NFTs en la blockchain de Ethereum. Yo siempre, desde muy joven, siempre he dado clases y doy clases de Bitcoin, tanto para personas que lo acaban de escuchar por primera vez, como gente que ya quiere involucrarse un poco más en temas pues, más especializados, sobre todo de plataformas de desarrollo o de variedad de criptoactivos para poder diversificar sus finanzas. Y además de los cursos, pues me dedico a generar contenido. Bitcoin representa una de las revoluciones más importantes de la historia y ciertamente la más interesante o una de las más interesantes que está sucediendo en este momento. Están cambiando las estructuras de poder, cómo se está construyendo una economía distinta y toda una estructura financiera basada en tecnologías descentralizadoras. Bitcoin justo representa una nueva forma de almacenar información y de verificarse en todo el mundo y que es resistente a la censura de modo que nadie puede interrumpir o modificar. Y eso cambia todo. Eso cambia todas las formas como almacenamos información, como nos comunicamos y como hacemos transferencias de valor. Por lo tanto, las personas que tienen dudas, son normales esas dudas, pero yo lo que les aconsejo es que traten de informarse más para que tengan un criterio un poco más balanceado, porque estamos siendo víctimas de un bombardeo de mala propaganda como consecuencia lógica de que esta tecnología va a transgredir muchas estructuras de poder tradicionales. Lo que a la gente le preocupa, estas instituciones y estos noticieros tradicionales lo amplifican para generar más duda, más incertidumbre en la población tradicional y retrasar la adopción de una tecnología que claramente los va a desplazar tarde o temprano. Eh, Casa Patricio es nuestro estudio creativo tanto yo, con mis hermanos, como con mis colaboradores. Eh, tenemos aquí oficinas, tenemos un espacio público ahí abajo donde se llevan a cabo distintos eventos como el Cine Club. Y es el lugar que utilizamos para dar entrevistas, como espacio de trabajo, como coworking space y para crear también contenido creativo, como por ejemplo los primeros NFTs se hicieron aquí. Este ha sido un lugar en los últimos años de concentración de mentes creativas en México. Entonces es un espacio muy cálido muy abierto a las mentes creativas y que en los últimos años ha dado muchos frutos y han salido proyectos muy interesantes. Creo que el mundo del cannabis, siendo un subconjunto de la cultura psicodélica, está encontrando una acogida en muchas comunidades que están tratando de transgredir las estructuras tradicionales y muchos de los paradigmas tradicionales o que tenían la generación pasada, ¿no? la generación de nuestros padres y nuestros abuelos. Tanto esa generación como generaciones anteriores vivían en unos paradigmas que claramente estaban basados en desinformación, en mala información que es como por ejemplo satanizar pues, ciertas hierbas, ciertas plantas que pueden ser de uso medicinal o recreativo tanto la tecnología blockchain como otras áreas del conocimiento humano como la cultura psicodélica están teniendo un renacimiento gracias a que se están cuestionando paradigmas caducos, por decirlo de alguna forma, y esto les está dando un impulso y está generando sinergias entre distintas comunidades. Yo estoy viendo una sinergia muy interesante entre personas abiertas a experimentar con la tecnología blockchain con comunidades que están abiertas a experimentar con distintas eh, plantas, sustancias y tener eh, distintas experiencias eh, de conciencia. Y en eso eh, entra también la comunidad de, de personas que consumen cannabis, ¿no? es un subconjunto de la cultura psicodélica en mi opinión y también del, del mundo de las medicinas naturales y alternativas. También es importante mencionar que descubrí de primera mano los usos medicinales del cannabis. Para mí, hasta hace unos años, cuando la gente hablaba del cannabis como una planta medicinal, yo lo veía como pues, una narrativa pues, conveniente, ¿no? Como para justificar que pues, nos gusta fumar, como, como nos gusta hacer muchas cosas. A lo mejor a muchas personas nos gusta también tomar alcohol. Sin embargo, hubo un momento de mi vida en el que estaba pasando por una crisis de salud, estaba teniendo una reacción autoinmune muy fuerte que no me dejaba estar tranquilo. O sea, estaba teniendo una reacción autoinmune de cuerpo completo. Y justo fue el cannabis y ningún otro medicamento de farmacia el que me daba ciertas ventanas de paz durante el día de ese sufrimiento, de esa tortura por la que estaba pasando, porque estaba teniendo una, una reacción muy fuerte ¿no? a, a, a la retirada de, de unos medicamentos. Por lo tanto, entendí por primera vez a lo que se refiere la gente cuando habla de cannabis medicinal. O sea, intentaba cualquier cosa, desde tomar un poco de alcohol para tratar de relajarme, meditación, un montón de medicamentos, de pastillas que me, que me mandaban los inmunólogos, los terapeutas de cualquier tipo. Y nada me ayudaba como el pequeño espacio de tranquilidad que sentía durante una hora quizá después de fumarme el primer toque de marihuana del día. Cuando estaba más joven, en mis 20s, eh, sí claramente había un descontento por parte de mi papá, sobre todo, ¿no? O sea, como que mi papá y mi mamá venían de una cultura en la que el cannabis es una droga y no saben distinguir entre fumarte un toque y darte una inyección de heroína, ¿no? Entonces, hubo un pequeño momento en el que mi papá, pues quizás se molestaba cuando se empezó a enterar que, que éramos usuarios de cannabis, pero nunca fue tan grave. Tanto mi papá como mi mamá se dieron cuenta de que no era algo que realmente nos estuviera impactando de forma negativa en nuestras vidas y era como, pues como cualquier otro hábito, como, como la mayoría de la gente consume alcohol e incluso pues es algo mucho más sano. ¿no? Yo he experimentado en más de una ocasión con experiencias psicodélicas recreativas Nuevas formas de verme a mí mismo y mi relación con la comunidad. O sea, yo he tenido pues, experiencias, ceremonias, a lo mejor con silosivina o con DMT, en las que puedo ponerme en un lugar distinto y adoptar una perspectiva distinta y nos permite tener un nuevo enfoque, una nueva visión y eso ayuda a la creatividad y a la construcción positiva de un entendimiento más completo de la realidad que que estamos experimentando. El futuro ideal que dibujan algunos de los principales promotores de esta tecnología, los Bitcoiners duros, digamos, es un mundo en el que haya más libertad individual, sin tenerse que preocupar por esos circos mediáticos que orquestan la clase política. En el momento en el que podemos ganar y atesorar estos activos más sólidos, podemos tener más control sobre nuestro destino y dedicarnos a hacer las cosas que nos gusten y las cosas que sean productivas y que tengan demanda en la sociedad, en lugar de estar siendo rehenes de un grupo de poder. Esa es la sociedad que promete los teólogos de Bitcoin, eh, la, la tecnología o los ideales que se persigue, que nos llevan a tratar de promocionar la adopción de esta tecnología al, al resto de la sociedad. Más libertad individual, más empoderamiento individual, mayor capacidad de decisión sobre nuestro proyecto de vida.